¿Qué es el phishing? ¿Sabías que el phishing es una técnica utilizada por ciberdelincuentes para obtener información personal y bancaria de los usuarios? Envían mensajes suplantando una entidad legítima como pueda ser un banco a fin de que los clientes acaben realizando alguna acción que ponga en peligro sus datos. ¿Crees que ha hecho lo correcto? Las tretas para engañar al usuario pueden ser de lo más variadas. Observemos cómo la P del alfabeto búlgaro puede confundirse fácilmente con una N. Revisa si el texto del enlace que facilitan en el mensaje coincide con la dirección a la que apunta y que ésta corresponda con la URL del servicio legítimo. Una entidad de prestigio nunca te solicitará datos bancarios ni personales. Si lo hacen, es un fraude.